San Antonio RTV, para que siempre puedan estar presentes en nuestras celebraciones. Nos reúne el Señor para participar como bautizados en esta celebración eucarística del primer domingo de cuaresma, tiempo de preparación y conversión para la celebración de la Pascua del Señor. La liturgia de la palabra de hoy nos recuerda la tentación y el pecado. Siempre seremos tentados a desobedecer a Dios, pero nuestra vocación cristiana es una vocación a la obediencia. Jesús venció al maligno guiándose por la palabra de Dios y viviendo en amistad profunda con el Padre.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 del Hijo y del Espíritu Santo Amén la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes y con tu Espíritu apreciados hermanos y hermanas bienvenidos todos a esta celebración eucarística del primer domingo de cuaresma el Señor nos invita en este primer domingo a entrar en conversión tiempo que nos prepara hacia la solemnidad de la Pascua a celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En la cuaresma estamos llamados a tomar conciencia de lo que significa haber recibido el bautismo para renovar nuestros compromisos bautismales en la noche santa de la resurrección del Señor. Dios nos dice por medio del profeta estas palabras. Yo traeré a mi pueblo al desierto, y le hablaré al corazón entramos en esta liturgia santa reconociendo humildemente nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor yo confieso ante Dios, Dios todopoderoso y, y a ustedes hermanos que he pecado mucho de, de pensamiento palabra, palabra obra y omisión por, por mi culpa por mi culpa, por, por mi gran culpa. culpa. Por, por eso, eso ruego a la Santa María, Siempre Virgen, a los ángeles, ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. que por medio de la práctica anuales del sacramento cuaresmal conceden progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén Liturgia de la Palabra La primera lectura tomada del Libro del Génesis nos recuerda cómo nuestros primeros padres no obedecieron a Dios y prefirieron dejarse llevar por las tentaciones. Nosotros aprendemos de ellos a ser más fuertes en nuestra fe. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo Sopló en su nariz un aliento de vida Y el hombre se convirtió en ser vivo El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente Y colocó en él al hombre que había modelado el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer, no moriréis, bien sabe Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te lo alabamos, Señor.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 no me arrojes lejos de tu rostro, no me quite tu santo espíritu. misericordia, Señor, Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor. Hemos pecado. Misericordia, Señor. Hemos pecado. En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que Jesús, por mandato del Padre, vino a liberarnos del pecado cometido por Adán. El don de Dios supera el delito. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque, aunque antes la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno. El proceso, a partir de un solo delito, acabó en sentencia condenatoria, mientras la gracia, a partir de una multitud de delitos, acaba en sentencia axulatoria. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte. Por culpa de un solo, cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno, todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno, todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Te alabamos claro, Señor. El Evangelio nos dice que Jesús fue tentado en el desierto, pero no cayó en las malas tentaciones. Siempre debemos estar atentos, con el ojo bien abierto, para no caer en los engaños y las tentaciones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 Y se acercaron los ángeles y les servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse, apreciados hermanos y hermanas. Reitero mi cordial saludo a todos ustedes aquí presentes en esta parroquia evangelizadora mediática de San Antonio de Padua, pero igualmente a todos sus hermanos nuestros que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación a nivel nacional y a nivel también internacional, en cada país, en cada estado, en cada, en cada ciudad, en cada diócesis. Nuestro saludo fraternal y amistoso para todos ustedes. Le damos un aplauso a los hermanos nuestros. Son muchos los que se unen a ver nuestra celebración cada día, cada fin de semana. Bien, por otro lado, la iglesia que es máster, Magister, Madre y Maestra, concede 40 días para que nosotros podamos preparar el corazón para la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo. Es tan grande ese acontecimiento de la Pascua y de la resurrección que nos concede 40 días en este desierto donde hemos entrado ya, para que poco a poco vayamos entrando y realmente alejándonos de todo aquello que es pecado y aceptando todo aquello que viene de Dios en nuestra vida. Y es importante entrar con las prácticas cuaresmales de la oración, del ayuno, de la limosna. Y es importante también entrar en este tiempo de frugalidad, en este tiempo de austeridad, en este tiempo de conversión. Por eso hemos, hemos escuchado toda esta liturgia de la Palabra que nos presenta la Iglesia hoy. La primera lectura del libro del Génesis, todo iba muy bien en el jardín y realmente podían comer todos los frutos, menos del fruto del conocimiento del bien y el mal. ¿Cómo es que entonces Dios te ha mandado y te ha prohibido comer del fruto, de los frutos del jardín ya comenzó la serpiente a meter el veneno porque Dios no dijo de todo sino del fruto del bien y del mal ah, es que si sí come de ese será como Dios precisamente el ser humano muchas veces quiere ser como Dios ese es el gran pecado del ser humano pero también misericordia Señor hemos pecado ten piedad de tu pueblo ten piedad de tu heredad Mira, Señor, líbranos de, todas, de toda situación de calamidad, de desastre, de hambruna, de guerra. Señor, ten misericordia que hemos pecado. Pero también en la carta a los romanos cuando dice que si por un hombre entró el pecado y la maldición en el mundo, por otro hombre Jesucristo, por su obediencia al Padre Eterno, entra la bendición y entra la gracia por medio de Jesucristo la obediencia siempre es signo de santidad por eso el maligno no quiere que tú obedezcas porque él quiere llevarse las almas y la voluntad de Dios entra por la santa obediencia a los padres a los superiores a la iglesia y tú sabes hoy hay un espíritu de no obediencia a la iglesia sobre todo los que están patrocinados por el mismo maligno. Y vemos también el, en el Santo Evangelio, las tentaciones de Jesús son las tentaciones de cualquier hombre normal. Por eso cuando Jesús vence las tentaciones, nos está también llamado, llamando a vencer todas tentaciones que nos llegan a nuestras vidas. Esa tentación muchas veces de las cosas materiales, del pan sensualismo, esas tentaciones muchas veces que van en contra de la voluntad de Dios para que no puede, no caiga en ella. Alimentarse solo de las cosas de la tierra no lleva a la felicidad verdadera. El hombre no se puede contentar con este alimento. Si lo hace tendrá siempre hambre de Dios y será insaciable. Por eso es importante alimentarse del pan que da la vida eterna el pan espiritual, el pan también material. El hombre no está hecho para poner a Dios a prueba. Lo que importa es vivir en comunión con Dios, eso sí, como un hijo de Dios, en una confianza absoluta. Cuando el hombre se mide con Dios, lo único que hace es tomar distancia de Él. El hombre no está hecho para adorar a nadie que no sea Dios. Los ídolos y los demás hombres, hombre y e ídolo son, el hombre se dobla ante Dios, a él solo debe servir cuando, esta, cuando estas cosas no se dan, lo único que pasa es que el hombre pone en juego su propia identidad, por eso la gran tentación del maligno siempre es la misma, la que ya puso el al primer hombre en el paraíso serás como Dios y no hay manera de ser como Dios que, nos, que no pase por imitarlo lo que Jesucristo ha hecho arrodillarse delante de los hermanos para lavar los pies a los discípulos esa es la única manera de llegar a ser como Dios a través del servicio a no, a no nadarse, experimentar la que no convertirse es comprender este anonadamiento. Por otro lado, hermanos y hermanas, vivamos a plenitud esta cuaresma. Entra en el espíritu de Dios, de oración, de ayuno y de limosna. Por otro lado, en esta semana ha sido emitido en el contexto del 179 aniversario de la independencia nacional, la carta pastoral de nuestros obispos. Este mensaje titulado Seamos honestos y practiquemos la justicia. Los obispos exhortan al pueblo dominicano a comprometerse con el for fortalecimiento judicial desde la honestidad y el respeto a las leyes. En el documento emitido, por este motivo, la Iglesia en la República Dominicana señala que en su tercer plan nacional de pastoral 2023 propone vivir los valores de la honestidad y la justicia para ser una nación donde prime el cumplimiento de la ley y la igualdad social se alcance mediante una justa y honesta administración. Los prelados invitan al pueblo dominicano a asumir un compromiso social encaminado al fortalecimiento de nuestro sistema judicial dominicano, que tenga como propósito cumplir la ley, denunciar los males de forma responsable, ser honesto en el cumplimiento público y privado, rechazar los actos de corrupción, no utilizar los medios de comunicación para influir en la toma de decisiones judiciales y que la justicia sea igual para todos, para no dar lugar a la impunidad. El Episcopado explica que para cumplir este compromiso juega un papel importante la familia y el sistema educativo. Los partidos políticos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Policía Nacional, los medios de comunicación y de manera especial, las redes sociales y las entidades religiosas, de las cuales como Iglesia Católica, y camina en espíritu sinodal en República Dominicana, nos comprometemos a testimoniar la honestidad institucional, la honestidad personal, familiar y social, viviendo la transparencia. En este sentido, los obispos afirman que a partir de la Reforma Constitucional de 1994, se han obtenido logros importantes, en el tema de la aplicación de la justicia, tal como el desarrollo de una infraestructura tecnológica destinada a garantizar y facilitar el servicio judicial a las personas por medios digitales, el propiciar la resolución alterna de conflictos que descongestionan los tribunales y la renovación del Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial. Sin embargo, ante la realidad actual de la justicia, la Conferencia del Episcopado Dominicano indica que todavía quedan grandes desafíos para lograr un sistema judicial que responda a las necesidades de todos los ciudadanos. La justicia dominicana tiene que seguir trabajando para garantizar la protección de los testigos y las víctimas, la igualdad entre las partes, la eliminación del tráfico de influencia en la administración de la justicia y la descentralización. Agregan que es necesario agilizar los procesos, disminuir sus costos para que los más pobres no se vean obligados a cumplir condena más larga por razones económicas además de tener un personal suficiente, adecuado y seguir fortaleciendo la independencia del Ministerio Público, de los jueces, de la despolitización de la justicia y hacer de la honestidad y de la transparencia un estandarte a seguir. Recuerden que este documento oficial, el mensaje, el mensaje es el mensaje que se lleva con frecuencia eh, todos los años, lo emiten los obispos para poder en el contexto del aniversario eh, de la independencia nacional, donde ellos hablan, va orientado siempre a tratar tema, temas de interés nacional, presentado al país orientaciones a la luz de la fe y de carácter sociopolítico dirigido a todos los dominicanos del país que Dios siga bendiciendo a nuestro obispo y toda nuestra nación dominicana le damos un fuerte aplauso pues hermanos y hermanas les invito a vivir esta cuaresma en honestidad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 Luz de luz, Dios, Dios, verdadero, de Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la, la misma naturaleza, naturaleza que el Padre, por quien, quien todo fue hecho, que, fue hecho, que, que por, por nosotros, nosotros hombres y, y por nuestra salvación bajó del cielo, cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa.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 Oremos, hermanos y hermanas, a Dios nuestro Padre, que dispuso darnos su gracia por medio de su Hijo Jesucristo. Hermanos, a cada petición vamos a responder, ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones. Ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones. Por la iglesia y sus pastores para que no caigan en la tentación de descuidar su misión, de evangelizar y de ser sensible a la solidaridad de todos, sin distinción alguna, oremos. Ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones. Por todos los gobernantes de las naciones y por nuestras autoridades, para que no caigan en la tentación de la deshonestidad en la administración de los bienes de todos oremos. Ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones. Por los pobres, los enfermos y todos los que sufren, para que sientan la presencia, la presencia y el consuelo de Jesús y la y la solidaridad de todos nosotros oremos. Ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones. Para que quienes han escuchado la llamada del Señor a la consagración religiosa o al ministerio sacerdotal, para que no se desanimen ante las tentaciones que puedan surgir a causa de su propia debilidad o de las circunstancias que los rodean, oremos. Ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones. Por todos los fieles que se encuentran aquí presentes, los que nos siguen a través de la televisión, radio y la web, para que, animado por el amor y la solidaridad, vivamos con un profundo sentido cristiano este tiempo de reconciliación y de compartir con los más necesitados oremos ayúdanos Señor a no caer en las tentaciones pidamos también por todas las familias, por todos los hogares para que el Señor conceda familias unidas llenas de amor y de santidad roguemos al Señor ayúdanos Señor a no caer en las tentaciones por cada uno de aquellos que ejercen la justicia para que el Señor conceda la fuerza necesaria para que la puedan aplicar siempre con la gracia y discernimiento justo, roguemos al Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesucristo, el nuevo Adán, con su obediencia hasta la muerte en cruz, ha merecido para nosotros el don gratuito del perdón. Escucha ahora nuestra súplica. Perdona nuestras culpas y devuélvenos la alegría de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. a ti. para que que este sacrificio que es mío y de usted sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para, para nuestro bien y la de todo todo toda su santa iglesia oremos al Señor que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos en lo que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con usted Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Jesús soy.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 nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno y alabanza diciendo sin cesar.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 te adoramos, Cristo es rey. Te alabamos, te alabamos, te adoramos, te adoramos, Cristo es rey. Este es el sacramento de nuestra fe.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 in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 Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Padre, que nos haga sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñe a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Un Ave María, por las familias.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 También invitarle este este domingo, este domingo 26, vamos a estar en el Santuario Cristo de los Milagros en Vallaguana, la emisora Vida FM, Radio ABC, y allá participando de Retiro, que se da en este primer domingo de cuaresma, de 9 de la mañana hasta. Eh, la tarde vamos a estar ahí en retiro y participando en el Santuario Cristo de los, de los Milagros en Vallaguano. bien, ven aquí mamá a dar la bendición especial, bendice Padre Santo Dios Todopoderoso estas hijas tuyas en su cumpleaños concédele muchos años de vida, de salud de bendición, de paz derrama tu gracia sobre ellas y sobre todos los presentes y lo que nos siguen. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que le bendiga a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, le imparto la bendición desde aquí y a vivir nuestra Cuaresma a plenitud. Agradezco a cada uno de ustedes que han preparado esta liturgia, los hermanos presentes. A cada uno le agradezco su presencia